Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito nuevo en el canal y espero que les guste a ustedes, sabrán de qué será, pero ahora sí, like. Y buenas días, amigos. Hoy vamos a ver las nuevas actualizaciones de toca boca Salieron unos emojis preciosos. Míralos, aquí está, aquí está el de reír, pues. Aquí está el de llorar, y salen los lacrimitos. Como pueden ver ahí ahí está la enamorada y uff esa me encantó la de enojada y mira que le sale ventico por adentro la de también tienes la de mmm, me va a comer ese pastel rico que está encima de la mesa la de nauseas dios mío la de sorprendida y la de más sorprendida como que qué what the fuck y si la quieres devolver solo le a allí y ya, eso es todas las actualizaciones, pero no voy a hacer el video hasta aquí. Si quieren ver mi nueva casa, le voy a hacer un pequeño room tourcito por mi casita. Porque sí, ahora estoy de vacaciones y amigos, me vine con mi papá. Pero mi papá está dormido, entonces por acá. Acá está mi cuarto. Como pueden ver, este es mi cuarto. Sí, tengo un aro de luz y así. Ahí tengo todas mis cositas para la cara, mi maquillaje y aquí. Y por aquí están eh, las cosas de mi papá y de mi mamá No puedo hablar tan duro porque se despiertan Pero así aquí tengo mi ropa Y bueno, este ahora es el cuarto de mi papá Y está muy dormido, entonces no va a hacer tanto ruido Y bueno, acá tienen una lamparita que me gustó mucho como la decoraron Y si sí, tienen billetas, acá tienen la ropa de ellos Y si. Sí, Acá la estoy ordenando un poco porque je, je, je, sí, y allá abajo si sí se pregunta si sí son billetes porque somos ricos Acá estamos con nuestra cocina, tenemos dulce, ahí todos los de la comida, saben ustedes Ahí los del cereal y pastas, y acá sí lo tenemos un poquito desorganizado, pero ahí tenemos cosas así para la comida Acá tenemos un postre bien delicioso ese pastel ahí Y tenemos la refrigerador No está tan llena porque está así Y si ustedes dirán Grady, ¿por qué tú pusiste el baño ahí? Pero no es un, un baño, es como tipo baño Me hago entender tipo baño o sabes que las piscinas así así y mi parte favorita es la piscina me gusta mucho la piscina entonces me puedo sentar ahí y lo más divertido es que tiene muchos flotadores y así y me gustó aquí tengo unas almohaditas y puedo echarle pum pum pum, pum. puedo jugar con nuestras amigas y sí sí esa es toda mi casa eh, toda mi casa ahorita la tenemos así porque apenas lo estamos mudando pero bueno me encantó mi casa entonces me va a poner la cara de emojis y si hace todo era un tour sobre mi casa y si me pregunta estamos en la casa de verano y si y bueno ahí le estoy diciendo que se suscriban por allá abajo bueno amigos esto fue todo sobre el video, espero que te haya gustado, si es así dale un like gigante, suscríbete por allá abajito y los vemos en un próximo video, estaré subiendo videos cada fin de semana, bye los amo.